Se llama Memorias del río Elqui. Si un poeta va a la guerra, no encontrará camino de regreso. Todos los soldados volverán. Los difuntos en sus sepelios, los heridos en sus vendajes, los enteros en navíos y trenes, los mutilados en muletas y ruedas. Solamente los poetas no volverán jamás. Después de lo visto y hecho, no quedará luz ardiente, ni vino bastante tinto, ni flor alguna para amar. A los terrenos seriazos suben los sin casa, aquellos sin luna ni sol, sin estrellas ni derechos, los que vota el vientre del hambre, para levantar unas casetas de tres por tres y albergar su humanidad desposeída. Recibieron castigo, palos y bombas sin desalojar. La victoria, entonces, pasó a ser llamada ermita, como la bebita de solo algunos meses, asfixiada por los gases represivos de la policía antimanifestaciones. Pareciera que en este mundo, cada paso necesita un mártir. Tres veces para siete mil personas. ¿Es necesario justificar nuestra existencia? Siete mil nudos de amor y de carne sin derecho a posarse sobre los campos yermos. En ese prado que bajaba hacia el río Elqui, encontré a dos jornaleros del ripio, atareados en hacer cantar los brazos de un cactus. ¡Cómo no me alegraría de verlos! Uno era viejo como el camino seco, el otro joven como reflejo de aguas frescas. Dos hombres de pie mirando sus sombras, bajando hacia la quebrada. En unos meses ya nada quedará abajo, dijeron. Las piedecitas se volvieron gotas de agua al interior del largo cactus hueco. Eso es la lluvia, me dijeron. La montaña repitió, eso eres tú. Y las cepas trepaban sus laderas disputando sobre la inclinación el sitio que ocuparon los abrigos de jóvenes soñando sueños lisérgicos en el valle mágico del río Elki. Ignoraban que al partir la maestra encerró en el cofre de su escuela la llave de la tierra y del aire, los colores mágicos del polvo, el sabor de los besos de fuego azul. Cuando los niños empezaron a morir sin que a nadie le importara un bledo, cuando los amantes desaparecieron congelados en fotos blanco y negro. Y así salieron, caminando de la nube del pasado, con ese amor desmemoriado como bandera distintiva, cuando ya todo se había desvanecido, cuando hasta el olvido había sido olvidado, en la humildad de todo desamparo y la suave tierra negra, el plantío oscuro.